En One Piece, a veces nos olvidamos de detalles ocurridos cientos de capítulos antes, pero que resultan relevantes al avanzar la trama. Uno de ellos es que Gaimon está al nivel de un emperador o, al menos, podría estarlo. En la minisaga de Buggy el payaso, ambos luchan y el futuro emperador es derrotado por Gaimon, a pesar de su movilidad reducida. Pero eso no es todo. El propio Luffy lo invitó a unirse a su tripulación, pero él lo rechazó, posiblemente advirtiendo con su haki de observación que, en unos años, el pirata del sombrero de paja no llegaría más allá de ser el rey de los piratas, una meta poco ambiciosa para Gaimon.